Hola y bienvenidos a un nuevo video de El Hoy oh, estamos otra vez en Witch 3 Saga Y vamos a continuar por donde lo dejamos En la Fortaleza Frágil En el nivel 164 que parece ser un nivel difícil Esperando a que no se trabe Y con mucho hielo por picar, empecemos! you <laughs> Yeah! Woohoo! Yeah! Yeah. yeah. Es decir, que han sido el puesto número 1. recibir el puesto número 1. 3 estrellas y mágicas hemos completado el nivel 167 quedando así en el puesto número 1 Es que con tres estrellas y creo que mágicas hemos podido completar el nivel número 168 con tres estrellas, quedan así en el puesto número 2. <risa> A la primera, M. parece ser que superado a Betty. Nivel 169, que es el último de este video. Ayuda al fantasma, guía al fantasma hasta arriba. Para conseguir un pitido de hoy a la primera, y tenemos ahí el último sombrero del día. you <laughs> Okay. que decirles, espero que este video les haya gustado, así que chao y nos vemos en la próxima.